palabra de vida Si solo tú tienes Palabras de vida Si solo tú tienes Palabras de vida ¿Quién Iré? Oh, oh, oh, oh. Siéntese por favor Siéntense por favor hermanos Gloria a Jesús Esta palabra es una palabra sentida Es una palabra De fondo, tiene fondo espiritual Y el título de esta mensaje es El lloro en el desierto lloro en el desierto ¿fue alguna vez rechazado usted por alguien? no me contestes, sé que todos alguna vez se sintieron rechazados por alguien ¿fue echado usted de algún lugar? ¿porque su presencia molestaba tal vez a otros? bueno, así fue el caso que yo voy a presentar hoy y si este ha sido su caso, esa historia le va a ayudar. Y todo esto porque la Biblia es un libro de esperanza. ¿Cuánto lo creen? La Biblia es un libro de esperanza. ¿Cuánto lo creen? La Biblia es un libro lleno de historia de amor, de poder, de fe y de gloria. Y esta era la condición, o me refiero a una mujer llamada Agar quien fue echada al desierto con su hijo Ismael después del pleito en la tienda de Abraham en nuestro texto Abraham se debatió entre dos familias amaba mucho a sus dos hijos Ismael e Isaac pero su esposa lo puso entre la espada y la pared y tuvo que tomar una decisión eligiendo a Sara e Isaac así que con todo el dolor de su corazón echó a la esclava y a su hijo Ismael al desierto de Berseba pero como esta historia está llena de esperanza dice la Biblia que Dios oyó el llanto del muchacho el desierto no ocultó a Agar y el muchacho de Dios muchas preguntas vendrían a la mente de Agar en ese momento Tal vez diría, ¿por qué mi ama, mi señora, me dio a su esposo para darle un hijo y ahora me rechaza? ¿Por qué Dios permitió esta injusticia conmigo y mi hijo? ¿Por qué llegamos al desierto para morirnos? ¿Por qué estamos muriendo de sed y de hambre en este lugar? Pero Dios no dejó que esas preguntas hicieran perder la esperanza, porque Dios llegó para alentarle. Ahora bien, ¿qué representa esto para nosotros? Bueno, hay momentos en la vida en el que el cielo se nos viene encima. Hay momentos en que la esperanza de sobrevivir se ha perdido. ¿Cuál es su desierto, hermano? Pregunto tal vez en esta tarde. Se dice que todo proceso espiritual pasa necesariamente a través del desierto. ¿Escuchó lo que dije? Todo proceso espiritual pasa necesariamente a través del desierto Que el desierto es la prueba de provisión, amén Allí en el desierto es donde aprendemos a recibir la provisión de Dios Allí en el desierto es donde aprendemos a recibir el agua Allí es donde, en el desierto es donde aprendemos a depender de la presencia del Señor Y sabemos que Dios es fiel Como alguien lo definió es en ese lugar donde la realidad se despoja de la apariencia para sacarnos de lo efímero y descubrir lo que realmente es esencial e indispensable. En Agar vemos el amor de Dios para todos los que han sido objetos de abuso, olvidados y abandonados. Y el texto nos recuerda que Dios nos va a ir siempre donde estemos. ¿Escuchó lo que dije? Dios nos va a ir siempre donde estemos. Que aun cuando Isaac es el hijo de la promesa, Dios no abandona a Inmael. Pero quiero que entremos a sacarle sustancia a toda esta historia. El llanto en el desierto nos revela hasta dónde pueden llevarnos las pruebas en la vida. Se nos habla de la palabra del Señor que hubo un conflicto allí en ese lugar, en casa de Abraham. Y dice el capítulo 21, verso 9, y Dios que aquel hijo de Agar la quicia al cual estaba le había dado a luz a Abraham se burlaba de su hijo Isaac comenzó todo con un conflicto familiar como era de esperarse lo que mal comienza mal termina Sara en vista de su esterilidad y en un momento de desesperación por tener descendencia le propuso a su marido que se llegara a su esclava Agar Agar era una egipcia y le propuso eso para que le diera un hijo Abraham atendió el ruego de Saraí y como resultado de esto nace un muchacho llamado Ismael. Pero cuando la esclava quedó embarazada, miraba con menosprecio a su ama. Cuando fue bendecida, miraba con desprecio a su autoridad cuando Dios comenzó a darle cosas ya miraba con desprecio al líder cuando Dios comenzó a bendecirlo ya comenzó a mirar con desprecio al pastor porque hay gente así hay gente que no tiene nada pero Dios la bendice y comienzan a mirar con desprecio al líder comienzan a mirar con desprecio al que Dios ha usado para levantar okay. cuando queda en embarazo y miró con menosprecio a su, a su ama esto creó un conflicto mayor, porque siempre que usted vaya en contra de lo establecido por Dios va a crear conflictos mayores. Y en ese momento esta mujer coloca afuera a dar de su casa. Al final Dios va a cumplir la promesa a ese Abraham que sería un hijo suyo y no Ismael al que le daría descendencia. Sara tuvo Isaac, pero cuando este creció Ismael se burlaba de él, de modo pues que las peleas en la tienda de Abraham tenían que ser muy grandes. Había una guerra civil entre dos mujeres y dos hijos en una casa, y Abraham el viejo estaba de por medio, pero Sara decidió ponerle una vez más fin al conflicto, y envía fuera de la casa a la esclava con su hijo para siempre. Algunas pruebas llegan a ser el producto de nuestras propias actuaciones A veces Dios permite las pruebas, pero a veces buscamos nosotros las pruebas Burlarse es un pecado y una franca provocación a Dios Se estaba burlando de la promesa de Dios Se estaba burlando de lo que Dios había dado Se estaba burlando de lo que Dios había entregado Yo no me puedo burlar de la bendición de Dios Yo no me puedo burlar de la promesa de Dios Yo no me puedo burlar de lo que Dios prometió a mi vida Alguien puede alabar al Señor. Alguien puede alabar al Señor. Alguien puede alabar al Señor. Alguien puede alabar al Señor. Dígale al que está a su lado. No te burles de la bendición del Señor. No te burles de la bendición del Señor. No te burles de la bendición del Señor. No te burles de la bendición del Señor. Agar pasó de ser sierva a ser madre del heredero de la casa. Y se dejó influenciar por la sensación del poder Uno tiene que ser siempre humilde Uno tiene que ser siempre sencillo Así Dios le coloque donde le coloque Así Dios le dé lo que le dé Así Dios le entregue lo que le entregue Mantenga la sencillez y la humildad Ella despreció a Sarai Y fue castigada, dice que fue humillada Huyó embarazada lejos de allí Pero cuando estaba allí huyendo en el desierto aparece el ángel del señor y le dice vuélvete a tu señora y ponte su bajo su mano porque yo multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser constada a causa de la multitud he aquí que ha concebido y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Ismael porque el señor ha oído tu aflicción esta mujer quiso huir o bueno fue sacada, aleluya, fue humillada por su propio enredo pero en ese momento aparece Dios y le dice, ponte bajo autoridad Ponte bajo liderazgo Sométate Y si se te somete Te voy a dar una descendencia Poderosa, gloriosa Esté bajo autoridad Esté bajo liderazgo Sométase a mis autoridades espirituales Sométase a lo que yo he puesto Porque te voy a bendecir Y dice que Agar volvió y preguntas cuál es la madre Que delante de las dificultades de su hijo no se sacrifica Todas se sacrifican Agar era una mujer pisoteada por Saraí. Y creyó que huir de ella era lo mejor para él y para su niño Se lanzó sin nada al mundo Buscando lo que mejor pudiera salirle a su hijo Creyendo que algo podía suceder Pero el ángel de Dios va a aparecer Porque Dios tenía un plan allí y el ángel le dijo, ve, humíllate, ve porque el que se humilla será exaltado Y el que se exalta será humillado, el que se humilla será exaltado Y el que se exalta será humillado Me está entendiendo verdades tan claras y tan profundas de la palabra Y me impacta la actitud esa de, ahí, de de esta mujer acá porque dice, vuelve a sujetarse Vuelve y cae en la promesa del ángel ella cree en la promesa del ángel ella cree que fue real lo que Dios le habló, que hay momentos en los cuales hay que agachar la cabeza que hay momentos en los cuales hay que humillarnos de la presencia del Señor que hay momentos en los cuales hay que buscar de Dios y si Dios te dice humíllate ante mi presencia hay que humillarnos ante la presencia del Señor busca mi rostro, hay que buscar el rostro de Dios Aleluya porque Dios los ojos de Dios están atentos para escuchar el clamor de los justos, el clamor de cada vida regresa a su hogar humillada y humilde me impacta esa actitud y agarra y cuando Ismael tenía 14 años de edad nació el segundo hijo de Abraham pero esta vez del vientre de Saraí, ya rebautizada como Sara como niño que era Ismael se burlaba del nuevo bebé y eso no le gustaba a Sara dice que el enojo de la señora de la casa se transformó en una actitud y en medio de la madrugada Busca a Abraham y le dice Que saque a María Ismael de su casa Abraham con un pan Y con un odre de agua Los envía Y es conmovedor de pronto ver El dolor de este niño en aquella situación Porque comenzaron a caminar del desierto mírate, Un litro de agua y un poco de, de pan Para un desierto Pero esa mujer sabía en el fondo Que tenía una promesa de parte de Dios y de repente de tanto caminar en el desierto esta madre comienza a ver a su hijo que está casi como muerto y en determinado momento ella dice que ella no quiere verlo morir pero yo veo que ella no maldice a Dios ni se levanta contra Dios, me dice nada solamente se somete a la voluntad de Dios bueno, si Dios quiere matarnos ¿qué vamos a hacer nosotros? porque hay momentos en medio de la dura prueba que usted tiene que callar usted no puede estar renegando contra Dios, usted no puede estar levantando con Dios. Hay momentos en que tengo que cerrar mis labios y tengo que esperar a ver qué Dios es lo que va a hacer conmigo. Si la vida que me debía, aunque sea del polvo de la tierra, me va a levantar. Aparece una vez más el ángel del Señor, que es Cristo en ese momento, una teofanía. Y aparece desde el cielo diciendo, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación, ¿sabe lo que estoy diciendo? Levántate muchacha que estás allí, levántate, yo sé, aleluya, que plan tengo contigo y alza al muchacho, no dejes morir al muchacho, no dejes morir al muchacho, sosténlo con tu mano, no pierdas las esperanzas, porque yo haré de él una gran nación. Todas las madres actuarían como agar, aunque el dolor y el miedo consuma célula por célula del cuerpo. Resistió. ¿Cuántos desiertos no son atravesados por las madres hoy en día? Por padres, por tanta gente. ¿Cuántas mujeres tienen que ver a sus hijos a sufrir sed de fe? Sin tener que comer, sin esperanza de vida. ¿Cuántas mujeres aquí les toca ver a sus hijos en eso? Se ahondan todo de sí mismos para que ellos sobrevivan en algún momento y encuentren a Dios y sean salvos y mientras yo estudiaba ayer esta palabra el Señor hablaba profundamente a mi espíritu el Señor hablaba profundamente a mi corazón y yo sé que aquí hay mujeres que están pagando precios por el muchacho que está muriendo en el desierto yo sé que aquí hay gente que está pasando, pues, pagando precios por su hijo, por su familiar, por su padre, por su madre, por su hermano. Yo no sé por quién usted está pagando un precio. Y usted está orando al Señor, salva a este muchacho, salva a esta muchacha. Salva a mi padre, salva a mi madre, salva a mi hijo, salva a mi hermano. Y vivimos en tiempo de despertar espiritual. ¿Dónde estaban los de la Virgencia? No vinieron hoy los 120 de la virgen. ¿Qué se hizo esa gente que recibió tanto de Dios? Estamos en tiempo de despertar espiritual. Estamos en tiempo de despertar espiritual. Ustedes sí me entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? Estamos en tiempo donde creemos que Dios se va a mover extrañamente dentro del pueblo de Dios. Ok, ok. Ok, quiero preguntarle algo a esta tabla. ¿Ha sido rechazado por alguien? ¿Recuerda la pregunta que hice inicialmente? ¿Ha sido rechazado por la gente? Porque aquí no hay una, una generación de mujeres, de hombres que les ha tocado la vida dura. Aquí nadie nació en cuna de ricos. Que a todos nos tocó una vida difícil. A todos, a todas. Mujeres les ha tocado vida difícil, días duros. Y yo estoy sintiendo que en esos desiertos donde muchos han vivido en estos días. Yo no sé si usted ha recibido rechazos incluso familiares y alguien que estaba sufriendo eh, como Abraham o, o como esta mujer en esta historia. ¿Ha visto este cuadro de horror cuando es despreciada, cuando es, es humillada y luego es lanzada a un desierto y, y te dejan sin nada, sin respaldo, sin nada? Yo no sé para quién es esta palabra, esta hora, pero alguien será, para alguien en especial será esta palabra hay algo que se llama la angustia familiar y este versículo desgarra eso, desgarra el alma este versículo, cuando uno observa esta palabra en el versículo 16 que dice y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía no veré cuando el muchacho muere y cuando ella se sentó enfrente el muchacho alzó su voz y lloró eso se llama un cuadro desgarrador del alma de una familia porque hay situaciones dramáticas en la familia que a veces se vive hay gente que aparentemente aquí está feliz, pero por dentro es un centro de bullición, hay una tortura, hay una aflicción por dentro, hay una desesperanza por dentro. Usted está abatida, usted está en dificultades, usted está viviendo una prueba dramática, usted está viviendo una prueba insoportable en su corazón, en su vida, con el vecino, con, con el familiar, con el esposo, con, con, con su hijo, con su hija. Con, yo no sé con quién usted está viviendo escenas dramáticas, pruebas donde las dimensiones de la prueba a veces se hacen imponderables e insoportables. No nada más difícil Y usted como madre lo sabe o como padre lo sabe usted Que es ver llorar a un hijo Usted lo sabe el duro a cualquier edad por falta de deseo de hambre debe ser desesperante. Yo no sé si a usted le ha tocado ver a sus hijos llorar de hambre. Yo no sé si a usted le ha tocado ver a sus hijos llorar de sed. Yo no sé si a usted le ha tocado vivir escenas dramáticas allí en un momento. Porque estoy hablando con la madre de carne y hueso, con el hombre de carne y hueso. No estoy hablando aquí con ángeles. Estoy hablando aquí con gente que ha peleado batallas en la vida. Estoy hablando aquí con gente que le ha tocado vivir momentos dramáticos en la historia de su existencia. Estoy hablando aquí con madres que les ha tocado Batalla dolorosa, hombre. El cuadro es patético porque es de esperarse el odre con el agua que Abraham le dio a aguar. Era muy poco para el desierto. Porque a veces el hombre es así, te da poco para la prueba, te da poco para tu batalla, te da poco para que tú sobrevivas, te da poco para que tú. Aleluya, puedas vivir en la vida, te da poco, porque el hombre es así, el hombre no le importa a veces lo que somos, el hombre no le importa quién eres, al hombre no le importa sino su bienestar personal, pero no le importas tú, ese es el hombre, pero a Cristo le importa tal. El hombre te valora si tienes dinero. El hombre te valora si tienes fama. El hombre te valora si tú tienes algo en la vida. Pero cuando tú no eres nada, te desprecia. Cuando tú ya no eres nada, cuando has fracasado, te humillas. Cuando ya, ya no eres nada, te dan aleluya. Un litro de agua, aleluya. Y un poco de pan y vete ya no sirve para nada. Pero Dios no. Dios siempre está atento, esperando a levantar a alguien. Dios no va a olvidar. Dios no te ha olvidado. Dios no te ha olvidado, Dios no te ha olvidado, Dios no te ha olvidado. Yo no sé si alguien me entiende el fondo de esta ¿Qué es un hito de agua en un desierto? Dije ahorita que la madre prefirió estar lejos. ¿Y sabe lo que, lo que es? ¿Alguna vez alguien ha experimentado una sed? Terrible imagínate morir de sed morir de sed la angustia por falta de sed no puede ser comparada ni por, ni por, por angustia de alimento he leído de la gente que ha muerto que, que, que por poco murió de sed y dicen lo describen como el consumo de la garganta y de la lengua sienten que la lengua se les está consumiendo y la garganta se les está consumiendo se va a levantar en medio del desierto un grito y un lloro de guerrador el lloro de un hijo en angustia y la impotencia de tener que morir su madre está a la distancia, solamente el fuego abrazador y está muriendo. Pero este muchacho había en él, aleluya, sangre de promesa, en él estaba también Abraham, en él en él había una promesa de parte de Dios. El que tiene promesa no muere, ah, el que tiene promesa no muere, alguien grite Amén, el que tiene promesa no muere. No sé si alguien está creyendo lo que estoy diciendo El que tiene la promesa de Dios No muere, así te deja Abraham Así te pierde en el desierto Así tu madre te lejos El que tiene promesa No muere Santo sea. Santo Sea. Y hay desiertos en la vida como apóstol le he escuchado hoy y a usted le ha escuchado escuchar el llanto de los que mueren de ser gente que muere de ser por protección muere de ser por ser valorado muere de ser por ser amado muere de ser por ser comprendido muere de ser porque nadie le puede entender lo que está viviendo y lo que está pasando y a nadie le importa lo que pasa contigo si te mueres muérete si te acaba acábate si sí. pero aleluya desierto es un misterio y por eso yo despacio para que me entienda esta palabra el llanto en el desierto es un misterio cuando alguien aleluya no maldice a Dios en el desierto sino que llora en el desierto cuando alguien se quebranta en el desierto, grita en el desierto porque el muchacho va a gritar, el muchacho va a llorar, el muchacho no se va. Antes de morir va a dar su última batalla, antes de morir va a dar su última pelea. Yo no me puedo dejar morir en el desierto. Yo tengo que pelear en el desierto. Yo tengo que llorar en el desierto. Yo tengo que gritar en el desierto. Pastor, me siento solo. Este muchacho también ya estaba solo. Pastor, me siento morir. Este muchacho ya estaba a punto de morir. Pastor, estoy en grandes problemas. Este estaba en un desierto. Y él desde lo profundo del alma, yo no sé de dónde, comenzó a gritar al cielo. Y comenzó a llorar en medio del desierto. No sé si alguien me está entendiendo, yo no sé quién está pasando por medio de una batalla terrible, yo no sé quién está viviendo un problema dramático en su vida, pero lo que yo sé es que si alguien levanta aquí su voz, yo sé que si alguien clava aquí, yo sé que si alguien llora a Dios. Levante su mano y adore un momento allá, allá. Agar no quiso presenciar la muerte de su hijo, hermano. Prefirió la distancia. Y hay madres que creen que ellos perdieron esperanzas aquí con su casa. Con su familia, con sus hijos. Hay gente que perdió aquí la esperanza. Te diste vencida porque por vencida a tus hijos ya están en la droga, tus hijos ya están delinquiendo, tus hijos ya están en una cárcel, tus hijos ya están como están y te has dado por vencida. Pero si Dios te dio palabra, si Dios te dio promesa, si Dios te da palabra, si Dios te da promesa, nadie poder matar a tu hijo nadie va a poder matar a tu hijo así, lo que, así te hayan tirado al desierto así te hayan condenado al desierto nadie va a poder matar lo que Dios le dio vida, porque Jehová es el único que da vida o quita la vida Jehová es el único que pone o quita la vida, Yo abato y yo exalto, yo y él, porque Dios puede estar tocando hijo, allá a la distancia yo necesito padres tu hermano que tengan hijos, aleluya en las drogas en el pecado consumido, que vengan a clamar, porque hoy es un día de victoria, hoy es un día donde Dios devuelve la vida, Dios conoce esas mujeres que han sido rechazadas, como acá, por alguna padrona que fuiste a despedida y no pensaron en tus hijos, por el hombre que formó parte de su vida, te dio hijos y te abandonó y te tiró al desierto. solamente tienes pan y agua un poco y que tus recursos se están acotando, que tus recursos se están acabando Dios conoce aquí hombres y mujeres que han perdido toda esperanza y prefieren estar lejos para no ver la muerte Yo quiero decirle a alguien aquí que Dios no dejará a un justo sin respuesta Dios no dejará a alguien sin respuesta yo no sé usted qué siente esta tarde Pero yo siento que esta tarde es una tarde de procedimiento Es una tarde donde esta palabra va a actuar en la vida de alguno aquí Yo siento que mientras he estado predicando esa palabra Hay alguien allá en su casa que está siendo libre del poder de la droga Del poder del pecado Yo siento que mientras que predico esta palabra Alguien está siendo tocado por allá Yo siento en mi espíritu algo especial Y sé que usted va a testificar de lo que Dios está haciendo aquí Por eso ya aquí a clamar Por eso ya aquí a orar porque Dios dile, muévete en mi casa Muévete en mi vida, muévete en mi corazón Comienza a orar, Señor Porque siento una fuerza del Espíritu aquí Que está obrando. Dios está tocando gente Dios está salvando gente Y aunque el muchacho esté lejos, se esté muriendo Dios le va a devolver la vida Dios le va a devolver la vida Dios le va a devolver Alguien levante sus manos Se adore al Santo de Israel Adore al Santo de Israel hay gente que fue abandonada en el desierto en la escasez te sientes en el desierto de la escasez deja que Dios te toque deja, deja de, conéctate con Él conéctate con Él que hay una palabra específica hay una palabra específica aquí Dios está aquí Dios está aquí levanta tu mano comienza a orar, comienza a quejarte, de déjate decir ¿por qué Dios permite que suceda esto? déjate de de, ya de quejas ¿por qué te injusta? ¿por qué Dios permite que pase estos dolores que son insoportables? ¿por qué Dios permitió este terrible accidente? ¿por qué Dios permitió esta enfermedad? ¿por qué Dios permite que esta enfermedad se prolongue en el tiempo? ¿por qué la injusticia de mi marido, de mi mujer de mi tío? ¿por qué la tragedia en mi hogar? ¿por qué este cuadro de, de tristeza de horror, de fracaso? ¿por qué vivo así de esta manera amargada y triste? ¿Por qué Dios permitió que Abraham, siendo un hombre tan rico, enviara a su propia familia en esta condición? ¿Por qué Dios lo permitió? Si la falta de agua en un desierto es la peor noticia que puede recibir alguien. No hay agua en tales lugares y te mandan al desierto sin agua. Te mandaron a morir, pero Abraham y creían que ellos iban a morir, pero Dios había determinado darle Vida al que estaba muerto Dios había determinado Darle vida al que estaba muerto Yo no sé quién se murió a tu lado Yo no sé quién se está muriendo a tu lado Lo único que sé es que la fuerza De Dios está aquí En esta hora para darte vida está la fuerza de Dios para darte vida Yo no sé quién está muriendo hoy aquí En un desierto espiritual Yo no sé quién no volvió Quién se secó Quién murió en el desierto aquí Pero lo único que sé Es que Dios está aquí para darte vida En esta tarde la unción está aquí levante sus manos ¿Tú ¿Crees que en ese desierto no está Dios? Oh, camarada, aquí mal ¿Tú crees que en ese desierto donde ha sido lanzado por la vida no está Dios? Que no sabía. Dios estaba en el desierto y ellos no lo sabían. Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios está en tu desierto joven, Dios está en tu desierto niña Dios está en tu desierto mujer, Dios está en tu desierto allí donde sientes que ya no hay agua, y dicen me voy a morir Señor ya no soy capaz, no soy capaz no soy capaz, dame vuelta porque no soy capaz Dios está allí ella no lo sabía pero Dios estaba allí que Dios está allí en ese hogar donde se han perdido las esperanzas, Dios está en ese hogar donde se perdió el camino, Dios está en ese hogar donde se perdió la luz, Dios está en ese hogar donde se perdió la vida, no importa, Dios está allí, Dios está allí, Dios está allí, Dios está allí. Levante su voz y comience a adorar. ¿Tú crees que Dios te abandonó? Porque un te tiró al desierto. Porque un Abraham te tiró a morirte. Porque un te dijo vete a morir. Porque mi mujer dijo que muriera. No, cuando Dios dice vives, nadie puede matar la promesa nadie puede matar, tú que lloras, estoy en el desierto con mis hijos, vivo en la miseria con mis hijos, vivo en la desgracia con mis hijos, vivo en la maldición con mis hijos. no, hoy hay bendición, hoy vas a ver que Dios no se ha ido de tu lado, hoy vas a ver que eres hijo de promesa, eres hijo de promesa, has escuchado la palabra, has escuchado la palabra, hay promesa sobre ti y sobre tus hijos, yo no sé quién está muerto, yo no sé quién está muriendo. Alguien tiene que gritar en el desierto, alguien tiene que llorar en el desierto, alguien tiene que suplicar en el desierto, alguien tiene que implorar en el desierto. Yo no sé quién quiso matar a Abraham, yo no sé quién quiso matar a pero aquí está Dios para darte vida, no vas a morir, no vas a morir, tanto te equivocaste de verdad, donde fallaste en verdad, donde falló tu hijo, no fue tu culpa, no fue tu culpa, pero Dios te devuelve la vida, Dios te devuelve la vida. Alguien adore a Dios, alguien levanta el clamor, alguien llore, muchacho, grita, para que vuelva la vida. Monté su mano. Mira al cielo y llore al cielo. Llore al cielo, llore al cielo. Dile Señor, no me dejes morir. No me dejes morir. De no me dejes morir, necesito de ti. No me dejes morir, necesito de ti. No me dejes morir, necesito de ti. No dejes que mueran mis hijos. Piensa en tu criatura. Piensa en lo que el diablo está matando en el desierto. Comienza a gritar, Señor, no me dejen morir. No me dejes morir. Comienza a orar en esta hora porque Dios estaba aquí. Agar había fallado una vez, se había burlado de la señora. cometió un error. El muchacho se rió. De su hermano cometió un error. Te voy a dar una palabra que quiero que nunca lo digas tus errores no quitan la misericordia divina tus errores no quitan la misericordia divina tus errores no quitan la misericordia divina tus errores no quitan la misericordia divina no no no no la quitan no la pueden quitar Dios había decidido cumplir su plan dios había que decidido cumplir su propósito con la llegada de ismael y dios iba a escuchar el llanto en el desierto tuvo que ser fuerte tal vez tuvo que ser un gran de este muchacho que estremeció el corazón de Dios alguien puede clamar aquí ¿no? alguien puede clamar al cielo aquí no es a mí es al cielo puede clamar a él este día no tenía a la mamá por ningún lado ni al papa por ningún lado que lo único que tenía era la muerte que le había venido Y una sed terrible que lo estaba matando Y este muchacho comenzó a gritar ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mi Dios? No solo ni el agua Para satisfacer su sed Si tal vez necesitaba La voz de su madre Y el abrazo de su padre, ¿verdad? Él no tuvo la culpa de venir en esa condición, él mamó el plan. Él era culpable por no ser primogénito de la arena. Allá hay un muchacho que está llorando debajo de un árbol su pena. Allá hay un muchacho que está llorando debajo de un árbol su tragedia. Allá hay un muchacho que está llorando debajo del árbol su futuro. Muchachos que ya están llorando porque papá ni mamá están. Pero Dios hecho su oración. Amados no hay clamor que Dios no oiga. Amados no hay clamor que Dios no oiga. Iglesia no hay pena que Él no conozca. Ni pudiéramos llegar al más soportable sufrimiento y pudiéramos llegar a ser abatidos por la condición o la enfermedad física del alma pero donde estemos Él oirá si alguien clama Él oirá, usted me lo puede entender que está aquí, si usted clama Pueden entender lo que estoy Diciendo aquí Si usted clama a él Va a escucharle No importa su edad Aquí hay un muchacho Que sacudió el trono de Dios Solo ore, solo ore Solo clame Dios le va a escuchar Comience a orar Comience a orar Comience a orar Comience a clamar Comience a orar Comience a clamar, comience a clamar, comience a suplicar, comience a pedir que se abran los cielos. Levanten la voz, levanten la voz, abran la voz, comiencen a orar, comiencen a pedir, comiencen a suplicar, abran la boca. ¡Dios está aquí! ¡Dios, gloria! ¡Ore, ore, ore, ore! ore a su Dios! payasos que anden por ahí despistados alguien está recibiendo aquí algo de él alguien está recibiendo vamos a recibir porque te voy a soltar esta palabra cuando el muchacho no cuando el que moría no dice que de repente se le abrieron los ojos y comenzó a ver